¿Qué tal estáis? Yo soy Happy Longa y eso significa que nuevo vídeo, nuevo vídeo <ríe> tiempo. que hoy os traigo, como podéis ver en el título, mi colección de maquillaje Pero yo este vídeo no quería hacerlo y por eso os hice mi organización de maquillaje Que os lo dejo por aquí, por si queréis verlo Voy a ir enseñando mis favoritos, o sea, de labiales mis favoritos, de rostro mis favoritos mmm. Que me parece un vídeo así, más guay, más chulo de hacer y más... <risa> así haciéndolo un poco más a mi manera. <risa> Digo, um, no sé si os gustará igual, espero que sí. Pero bueno, um, yo lo hago con muchísimo cariño, como ya sabéis. Y si os gusta bien y si no, pues no pasa nada. Pero bueno, que os dejo con el vídeo. Nos vemos ahora después. <risa> esta es una de mis palitas favoritas os he hablado de ellas en mi instagram ¿Qué puedo deciros esto es, pues... maravilloso ¿no es? este primer de Flormar mmm, tiene muchos años, es una maravilla me gusta muchísimo estoy pensando que se me agote o que me salga alguna roncha para volver a comprármelo, si lo encuentro claro y es una maravilla, es el Double eh, Radiance Primer Espera lo pronunciado bien, highlighter <risa> y bueno, esto es una maravilla esto de NYX es otra maravilla es eh, hay gente que lo usa tanto para que se fije el maquillaje con él, como para echarlo en las sombras si solo quieres mmm, fijar las sombras en mi base de maquillaje, que es la de Too Faced que es en el tono Sand ahí está vale pues aquí es donde guardo la mayoría del maquillaje, en el primer cajón tengo todas mis paletas esta de color pop es una de mis favoritas eh, en realidad todas las que tengo me gustan mucho y, y esta yo diría que es mi favorita porque es con los tonos con los que más me identifico ahora mismo un amarillo, un naranja y un rojo pero pues ahora mismo bueno ahora mismo, en realidad llevo desde otoño con esta predilección y esta paleta es maravillosa bueno, pero en sí, todas las que tengo me gustan mucho y bueno, pues aquí está en sí lo de rostro bueno, de colorete es de Makeup Revolution es el Hard Day sí bueno, pues aquí ya lo he manchado ahí. mirad, es preciosísimo Por fin me la pude comprar. llevaba detrás de esta paleta de iluminadores muchísimo tiempo. Protector. Que no falle. Y es que es preciosa la Sultis. O sea, no me puede enamorar más. Mira, por ejemplo, esta paleta es una pasada. Una pasada muy bonito. A ver, bueno, con este, con este. Con este, este bronceador lo he estado usando un mogollón de aquí atrás. A ver, el bronceador... El colorete del iluminador. De verdad que es fantástico. También ha sido un... Uy.. Un... ¿Cómo se llama? bronceador muy bonito. esperamos que todo es por épocas. <risa> vale, os he sacado más porque tenéis que ver más. Que me fascina. Este es el Rose Gold. A ver, con este dedito. Vais a flipar, ¿eh? De verdad. A ver, aquí con el pelito, a lo mejor. Bueno, da igual. Mirad, es que... Eh, Hola. Es que... Mmm, Mueres. <ríe> que este es el Sunrise. Que mmm, no puede ser de verdad más bonito. De este color también es espectacular, mirad. Es una pasada, es una pasada, es una pasada. Es una pasada. Mirad, por ejemplo esta es mi máscara de pestañas favorita Es de Wet n Wild, es maravillosa Y luego aquí pues tengo los labiales en barra Que por ejemplo, uno de mis favoritos es de Deli Plus Es un color mmm, impresionante de bonito Voy a decir últimamente eso porque es una verdad, como un templo Es muy cremoso, es un marrón muy bonito Mirad, por ejemplo tenemos el Spotlight Red muy bonito, muy bonito. Este labial es maravilloso. Bueno, mirad. Una verdadera pasada. Una verdadera pasada. Me gusta comprar nada de L'Oréal por cómo tratan a los animales que yo creía que dejaban de hacerlo, pero no. Así que pues nada. Aquí tengo, eh, ¿cómo se llaman? Los lápices de ojos. Eh, este, por ejemplo, de Bel el hipoalergénico y muy bonito, y luego aquí los labiales que como ya os he hablado ahí de ellos pues no vamos a seguir con los labiales pues como dije en el vídeo de cómo organizo todo, sé que cambia mucho la decoración pero la distribución sigo usando la misma estos son mis favoritos, o sea de principio a fin son de los que más me gustan a los que menos eh, esta sombra de habla es hiper maravillosa a ver si podéis ahí ver el nombre que ya no me puedo pintajear más. Esta sombra de Deli Plus también es maravillosa. Es que la estuve toqueteando todas. Los, los estuve contando por Instagram. Para ver si algunas haya echado a perder o lo que sea. En este cajón. Uff, mis favoritas llegan hasta aquí. O sea, estos tres. Para adelante serían mis favoritos. Y ahí atrás, pues a los que le estoy dando la oportunidad. Y en este, todo es mi favorito. Color Pop. Estas dos me encantan, estos tres me flipan Y esta sombra Está muy bien Bueno, es verdad que espero que esta forma de hacer el vídeo os haya gustado Muchísimo más Que, que las otras, no sé, por lo menos es un poco más diferente No tiene su punto de mi vida Y yo no tengo una gran colección Ni la quiero, por cierto No la quiero y, eh, y que os haya gustado mi decoración O sea, son postales del nuevo libro De The Threads Porque me sale el acento ruso Son los nuevos postales de de The Fred's y estoy muy contenta con mucha ganas de leérmelo, quiero hacer los vídeos de libros pero bueno eso sí me muy largo, pero te los grandes que nos vemos el próximo día espero que sea súper pronto pero ya sabéis mientras tanto y hasta entonces lo más más más más más más más importante de todo happy long happy longuízate happy longuízate happy longuízate